Bienvenidos una vez más aquí la fe que conquista siempre donde la gloria, la honra y el poder a ¿no nuestro Señor. Esta semana el Señor nos trae una palabra, uh, como siempre lo digo, maravillosa. Los tiempos de Dios son perfectos. Esos tiempos que a veces queremos que todo sea ya, pero sabemos que cuando eh, Dios, nos lo, Dios nos trae esas bendiciones antes, después sino al el momento que son perfectos. Y mira que estaba leyendo una reflexión sobre la elefante y la perrita. Esta reflexión nos habla que... Uh, un elefante y una perrita que quedaron embarazadas en la misma fecha, en el mismo tiempo. Y la perrita a los tres meses tuvo unos cachorritos, después a los seis meses tuvo más cachorritos y a los, y a los nueve meses tuvo otra, otra decena de cachorritos. Y es por eso que eh, la perrita comienza a cuestionar a este elefante y le hace las, estas siguientes preguntas. ¿Estás segura que estás embarazada? Muchas, muchas veces vemos muchos hermanos, muchas personas. ¿Estás segura que le bien al Señor? ¿Estás segura que hiciste esto? Entonces eh, comienzan a, a saber qué es lo que vas a responder. Y mira que esta perrita le preguntaba en esta reflexión, porque quedamos embarazadas en la misma fecha una vez más. La perrita le decía, porque ha dado a, a, a, a luz tres veces a una docena de cachorros y ellos ya son perros adultos y aún sigues embarazada. Y le preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y muchas personas hoy en día es, ¿qué es lo que pasa si sigues orando y no te han respondido? Eh, y mira lo que responde la elefanta y muchas veces nosotros, muchas veces nos quedamos callados eh, y, y respondemos así. La elefanta le respondió, lo que yo cargo no es un cachorro, es un elefante. Yo solo doy a luz a uno en dos años. Cuando mi bebé toque tierra, la tierra lo va a sentir. Cuando mi bebé cruce una calle, los humanos se detendrán a ver con admiración. O no sea que los cachorros no vamos a mirar con admiración, pero un elefante uno lo va a mirar más con admiración. Lo que yo cargo llama la atención porque es un elefante. Así que lo que, lo que llevo es poderoso y grande. Y mira lo que te dice el Señor en esta misión, en este jueves, en esta semana. Comenzamos con el Salmo, capítulo 37, versículo 7, que nos dice, Guarda silencio ante el Señor, y repite, y espera en él con paciencia. Repítelo, espera en él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, dice el Señor. No te irrites, dice el Señor. Y continúa este, este versículo diciendo, de los que maquinan planes malvados aquellos que dicen, ah, miren, oró y no le llega nada. Pero el Señor nos dice al Espíritu Santo en esta semana, le dice esta semana, no es una no casualidad que nos escuches, es un gran propósito. Tú estás esperando algo y tú dices, ¿por qué no llega? Y como este elefante está diciendo, porque lo que, lo que el Señor está haciendo en ese embarazo espiritual, de, ese, de esa bendición grande, toma su tiempo y es maravilloso. No significa que lo que recibió esa persona, sea insignificante, pero lo tuyo, es, lo tuyo es sobrenatural. No pierdas la fe, te dice el Espíritu Santo. Y unos puntos que nos pone el Espíritu Santo es, es, cuando mires a otros recibiendo pronto sus gratificaciones, algo que te dice el Espíritu Santo, no sientas envidia. No la sientas porque le has cabido a quien? Al diablo. Otro punto que nos pone el Espíritu Santo, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, querido oyente, si no has recibido tus propias bendiciones, no te desesperes, no te desesperes, sigue orando, sigue teniendo esa fe en el nombre poderoso de Jesucristo, y mira que uh, que el Espíritu Santo te dice, di a ti mismo, repite conmigo, mi tiempo está llegando, repite, mi tiempo está llegando, y cuando llegue, repite otra vez más, mi tiempo está llegando, y cuando llegue, la gente quedará admirada porque Dios te recompensará por tu espera. Maravilloso, ¿cierto? Si no has recibido tus, tus propias eh, bendiciones, no te desesperes, te dice el Espíritu Santo. Una vez más te lo repite. Y lo extraordinario toma tiempo. Lo maravilloso, lo sobrenatural toma tiempo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Espíritu Santo te da estos, estos apuntes. Anótalos. O si quieres repetir este video, repítelo y suscríbete y recibe estos audios en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que lo, lo, lo que te dice el Espíritu Santo. Piensa como lo que eres en una hija o hijo de Dios. Todo vendrá hacia ti en el tiempo de Dios y cuando llegue a la superficie de la tierra, la gente quedará asombrada. Cuando llegue esa bendición en el nombre poderoso de Jesucristo, toda la gente va a quedar sorprendida de lo que cómo lo hizo, cómo el Señor la llevó o lo llevó a lo sobrenatural. ¿Por qué está yendo a las naciones? ¿Por qué su hogar cambió? Porque eh, el Señor estaba haciendo algo sobrenatural como está levante en el nombre poderoso Jesucristo. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Recuerda eso. Esa bendición va a añadir eh, eh, cosas maravillosas en lo espiritual ante todo. Porque lo, eh, lo material viene por añadidura. Es lo principal que debes de buscar y no te debes de sentir triste. Tu bendición viene, lo tuyo es poderoso, te dice el Señor, y grande, tan grande que darás la gloria y la honra al Creador, al gran yo soy. Siempre lo que tú vas a recibir, aunque sea recibiste una dulce, una empanadita, una arepa, o el lugar donde tú estés, siempre dale la gloria y la honra al Señor por lo que recibiste en el nombre de Jesús. para un vaso de agua. Todo, todo llega uh, cuando tiene que llegar ni antes ni después solo en el momento adecuado en el nombre poderoso de Jesucristo, mi hermano de Cristo nos la gloria un punto muy importante que nos dice el Señor nos da tres versículos de tres libros diferentes en el profeta Isaías miren lo que nos dice en el profeta Isaías capítulo 30 versículo 18 aquí habla sobre la promesa de las gracias de, uh, uh, de Dios a Israel por eso el Señor los espera para tenerles piedad por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que, los que en él esperan. Tú realmente estás esperando en el Señor. Tú realmente estás esperando en esa gran bendición que estás diciendo, Señor, estoy esperando, estoy con fe, estoy en esa oración, en ese ayuno. Estoy siendo justo, no estoy siendo tramposa o tramposo, no estoy siendo mentiras. Porque la bendición, si no te ha llegado la bendición, es porque está siendo como esa elefanta está haciendo algo grande que cuando toque la tierra, cuando lo vea la gente, va a decir, wow, hay, hay presencia de Dios, hay algo sobrenatural ahí, hay. Hay, hay comunión con el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que un, un profeta menor, en Habacuc 2.3, aquí nos dice que el Señor, uh, hay un título que dice, el Señor res, uh, responde a Habacuc y le dice, mira lo que le dice. Es algo muy importante y necesitas atesorarlo a lo más profundo de tu corazón. En las tablas de ese corazón, mira, mira. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Escucha esto. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. Porque sin falta... De pronto has esperado mucho, pero ya está a la vuelta de la esquina. Viene algo maravilloso que tú vas a quedar sorprendido, sorprendido. Esa sanidad. De pronto ese empleo. De pronto ese ascenso. O algo en los caminos del Señor. Tú le has pedido algo espiritual y el Señor va a usarte grandemente. En el nombre poderoso de Jesucristo. Está llegando. Está haciendo como esa elefanta, no está haciendo como esas, esa perrita. Ahora se dio bendiciones, pero lo tuyo es grande y maravilloso, créelo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ya para terminar, Salmo 25, capi, eh, versículo 5, nos dice, encamíname en tu verdad. El Señor está diciendo, en ese versículo no lo he terminado, pero dice, encamíname en tu verdad, llámame siempre en tu, en, eh, siendo una persona justa, no mentirosa, siempre enseñándome lo bueno, que lo bueno y que lo malo. Y continúa diciendo, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, siempre reconociendo lo que eres el que te da las bendiciones y los galardones. En ti pongo mi esperanza todo el día. Siempre pongo la esperanza en el Señor. Y mira cómo esa el Fanta. le decía a esta perrita. Mi embarazo tarda dos años, pero lo que hay dentro de mí va a ser grande. Y cuando toque la tierra... Y cuando lo vean los demás, van a quedar sorprendidos de lo, de lo que ha hecho el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Y lo que va a hacer contigo, comenzando esta semana. Tienes que creerlo, tienes que darle la gloria y la honra al Señor. Y recuerda que estás en la gloria para hablar del Señor y todo, todo viene al tiempo de Dios. Todos los tiempos de Dios son perfectos. Y recuerda que tu bendición, tu oración ha sido escuchada. Como, lo, como pasó con Daniel. Tardó un poco, pero el respaldo de Dios fue grande y poderoso. En el nombre poderoso de Jesucristo. Nos veremos en otra misión, aquí en la fe que conquista. Bendiciones.